Sí, estoy poniendo la denuncia sobre un robo que hicieron anoche en la oficina. Eh, violentaron las, la persiana trasera de mi escritorio, los barrotes y la persiana, se metieron en un ladrón, se ve que no era muy grande, y eh, hicieron un robo. Se robaron mi laptop, se robaron una cámara profesional que se tiene, revisaron todo y el dinero que estaba en caja chica y todo eso. Eh, las baterías están, el inversor está, las, las computadoras de la oficina están. Entonces hay que revisar permanentemente a ver qué más hace falta. Ese es el motivo de la cual estamos aquí con la policía haciendo la denuncia formal para que hagan las investigaciones del lugar y ver cuál es la situación. El dueño de la plaza me prometió al mediodía tener el video de las cámaras traseras para ver qué evidencia puede arrojar.